¿Sabe para qué? Para que le alabemos y le honremos a Él. Vamos a aplaudirle a Él por encima de tu cabeza. Y quiero pasar por este lugar a nuestro pastor Ronnie Kane. Usted puede seguir aplaudiendo su presencia. Le adoramos a Él. Le bendecimos a Él. Gloria a Dios. Yo quiero ver hermanos levantadas, de personas, hombres y mujeres agradecidos del Señor. Usted sabe qué privilegio es estar en la casa de Dios. Usted sabe qué honra, qué maravilloso es que Dios permite que usted y yo estemos delante de Su presencia. Amén. Yo quiero levantar las manos, hermanos levantadas de personas que hoy le terminaron en su corazón sin decirle, Señor, yo primeramente te voy a buscar a ti. Señor, yo voy delante de tu presencia porque reconozco que te necesito Señor, me hicieron una invitación, pero sé que viene de tu parte ¿Cuántos recibieron una invitación esta mañana? Baje su mano Yo quiero ver la mano levantada de las personas que nos visitan por primera vez Solamente las que nos visitan por primera vez Dios le bendiga, Dios les bendiga ¿Sabe qué quiere Dios? Que no sea una visita, sino que habites en su presencia ¿Sabe qué quiere Dios con todos nosotros? Vernos reunidos siempre, juntos, sin armonía Dice que es como el buen óleo, como un buen perfume Aleluya, ¿Cuántos están alegres y contentos con Cristo por fuera y con Cristo por dentro Yo estoy gozoso porque yo le hice la invitación a mi hermano y él no pudo estar Porque tenía sus argumentos y sus razones, pero dile que está a tu lado, tú si sí estás aquí Y me alegro porque yo estoy aquí, porque sabe que dice la palabra de Dios Que cree tú y tu casa será salva ¿Cuántos tienen fe de ver a toda su familia en este lugar congregado, recibiendo una palabra del Señor, adorando en su presencia, honrando a Dios? ¿Saben qué es honra para Dios? Ver que hombres y mujeres, hijos e hijas, le honren, le respeten, le tengan en consideración de que todo fue creado por Él, de que todo lo que tenemos es recibido de su mano, y de lo recibido en nuestras manos, de eso le damos. Yo no sé si usted sabe, pero este es el momento de darle a Dios con nuestros bienes, Este es un momento que el Señor prepara nuestro corazón en el que nos prueba a ver si nosotros lo probamos a Él. Yo no sé si usted entendió. Él nos prueba a nosotros a ver si nosotros lo probamos a Él. La Biblia dice, probá y ve si es bueno Dios. ¿Cuándo han probado y visto que Dios es bueno? ¿Cuándo han estado en momentos de necesidad donde solamente la provisión de Dios es la que te ha sacado del hoyo? Solamente los laboradores. ¿Cuándo han estado en una situación donde los amigos no están? contacto no está es más, tienes dinero en la cuenta pero el banco se cae solamente los adoradores yo vengo a hablar con personas hombres y mujeres, así como usted y yo que tenemos necesidad, ¿cuánto tiene necesidad de un milagro? ¿cuánto tiene necesidad de, de, de finanzas? ¿cuánto tiene necesidad de ver su familia reunida? ¿cuánto tiene necesidad de salud? ¿cuánto tiene necesidad de cualquier cosa? pide, dice el Señor, hasta ahora porque no has pedido en mi nombre Usted sabe que nosotros siempre le pedimos al vecino Le pedimos al hermano que, que tiene más Le pedimos a nuestro papá Pero nos olvidamos que tenemos un Padre Celestial Y, y, y su palabra acaba de decir aquí nuestra hermana Que no te olvides de ninguno de sus beneficios ¿Cuántos han recibido algún beneficio del Señor? ¿Sabe? El mayor de todos los beneficios este de Jesucristo en nuestro corazón. Porque justamente con Él, Él envía la promesa al Espíritu Santo. El que dice en sus palabras que si no sabemos cómo pedir, como nos conviene, Él intercede por nosotros. Este es un momento en que tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú intercedas por mí, Espíritu Santo. Porque nosotros quizás decimos, tenemos necesidad de comer bien hoy, de vestir bien, de que Dios me sane, de, de, de, de tener buena noticia de algún familiar. Pero el Espíritu sabe de qué tienes necesidad Cierra tus ojos un segundo y del Espíritu Santo Ayúdame a pedir como me conviene No solamente para saciar nuestro, nuestro cuerpo físico O nuestra área sentimental Usted sabe que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y hay un área espiritual que necesita ser llenada hoy. Hay un área espiritual en nuestras vidas que no puede ser llenada ni que te ganes del chino, que no puede ser llenada ni con, con eso que tú anhelas, no, solamente se llena con la presencia del Espíritu Santo. Y el Señor hablando en su palabra En el Salmo 37 dice Deleítate a sí mismo en Jehová Yo sé que usted y yo nos deleitamos Cuando nos pone un plato así exquisito de lo que nos gusta Nos deleitamos Nos deleitamos cuando estamos estrenando un auto, una debemos deleitarnos en la presencia del Señor. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá los deseos de tu corazón, porque sabe que sabe que sabe Dios, sabe de que tú tienes necesidad. Dice la Escritura que no está tu palabra aún en tu boca, es aquí, Él la sabe toda. Él conoce cuando te sientas, cuando te levantas, Él conoce cuando tú sales, cuando tú entras, cuando tú acuestas, cuando tienes inquietud, cuando tienes paz, Él sabe todo. donde hay plenitud de gozo quizás usted va a un lugar de campo un cumpleaños, va a pescar saca un madre pez muy grande y te alegra pero en su presencia hay plenitud de gozo porque hay cosas que nos dan felicidad solamente un momento nuestro trabajo, la provisión un buen sueldo es solo un momento pero debemos que tenemos más cosas que no suplen ese vacío que está dentro de nosotros que solamente lo puede llenar Dios cuando aquí hay personas me ministra el Señor que necesitan un milagro urgentemente ni siquiera es para ellos es para un familiar levante su mano aquí hay personas que me ministra el Espíritu Santo que hay personas que quieren así como ellos quieren comida en su casa que sus hermanos que están fuera de la nación también tengan porque somos familia ah, aleluya me ministra el Espíritu Santo que hay personas que están orando por una enfermedad que ni siquiera la han comentado eso, eso Dios todo en este momento en este preciso momento Dice la Escritura que el alcoholí representa el banco del cielo, que el alcoholí representa la tierra deseable de Dios, que este lugar donde usted está, aunque sea físico, usted no sabe, que representa la casa de Dios y es la puerta al cielo. Lo que tú pidas por esa boca ahora mismo sube directamente a la presencia de Dios. ¿Cuándo tiene una petición delante de Dios? Que ni siquiera se la cuentas ni a tu a tu esposo ni a tu esposa porque es algo íntimo lo íntimo tuyo lo sabe dios para él es igual las tinieblas que la luz a dónde me iré de su presencia dice el escritor a dónde huiré de ti si voy a los cielos allí no estáis si el señor hago mi estrado de es aquí tú también estás si me voy a los confines de la tierra ya me alcanza tu presencia si me meto debajo del agua debajo del agua dios está contigo lo que te quiero decir que en todo el Señor ha estado contigo Y este es un momento de agradecimiento De probar a Dios Porque sabe que nos duele a nosotros Que usted tenga una semana trabajando Y el sueldo usted dice es poco Y que Dios te diga Pero me tienes que dar lo mío ¿Cuánto sabe que tiene que darle lo de Dios a Dios? En un momento Los discípulos le dicen Señor De verdad Hay que pagar los tributos Y sabe que dice Jesús Los hijos están exonerados Sabes por qué lo decía? Porque el hijo de Dios es se supone que esté en mi casa Tengo que pagar para entrar en mi casa ¿Cuántos pagan para entrar en su casa? Nadie, verdad que no Pero Jesús le dijo Para ver la moneda Ah, tiene la cara de Simón Bolívar Bueno, dele a Bolívar lo que es de Bolívar Tiene la cara de es César Dele a César lo que es César Pero no te olvides de darle a Dios lo que es de Dios Hay un tiempo que tú se lo estás dando al mundo Que es de Dios Hay una riqueza que tú la estás malgastando Porque no sabes que hay una parte que es consagrada para tu Dios El que todo te lo da y yo vengo a decirte de parte del Señor hoy Pruébalo en esto Yo lo he probado y he visto que Dios es bueno ¿Sabes? Una ocasión un hombre me dijo Me tengo que ir de la nación y no me quiero ir Porque tengo mi casa, tengo mi moto Tengo mis hermanos, tengo mi negocio Pero me es necesario salir Me decía yo, wow ¿Sabes qué? Tus posesiones están guardadas en Dios porque donde tú vayas, donde tú te muevas, allí irá la presencia de Dios. Porque es una promesa que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para que nada te falte, dile que está a tu lado. Para que nada te falte, tienes que reconocer a Jehová como tu pastor. El que te lleva a lugares deleitosos, el que te conduce con su vara. Y su callado es la que te infunde aliento cuando tú ya no puedes más. Cuando ves que tu familia se derrumba. Cuando con tus palabras ya no puedes levantar algo que destruiste con tus propias palabras. Y allí dentro a Dios, tu pastor. ¿Cuántos tienen a Jehová como su pastor? Que lo han reconocido. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que a mí me tiene no tendrá falta de ningún bien. Los que confían en Jehová no serán avergonzados. Los que confían en Jehová son como ¿Por qué? Porque he visto, he vivido, lo he experimentado. Que busco a Dios cuando estoy mal. <risa> y a Dios le encanta que seamos agradecidos cuando estamos súper bien para no estar en mal. El hombre sabio sabe: hay personas que son inteligentes, buscan a Dios cuando está mal, y eso está bien. Pero el hombre sabio no espera estar mal para buscar a Dios. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres sabios. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que ponen en hicieron una invitación y tengo un cumpleaños, sí, pero voy primero a la casa del Señor. Tengo un día, mil días libres hoy, sí, pero voy a ir primero ante Dios porque Dios me quiere ahí. Algo tiene Dios para ti hoy, algo tiene Dios para ti hoy, mujer, algo tiene para ti Dios hoy. Si tú me sacas de esto, yo te voy a llenar Y le fallamos. Señor, si tú me bendices, yo me voy a congregar. Y nos bendices y le fallamos. Pero ¿sabes que Dios sigue siendo fiel. Su nombre es fiel. Él no puede engañar. Él no puede mentirse. Él no se puede negar. ¿Sabe qué quiere Dios? Que el carácter de su fidelidad esté formado en ti el carácter de su bondad esté formado en ti. Que cuando tú piensas que no tienes nada y alguien te pide porque tú estás en la capacidad de suplirte. ¿Sabe qué dice Dios acerca de los diezmos y las ofrendas? Pruébame ahora en esto y verás si yo no te abro la ventana de los cielos. Y me dice el Señor, aquí hay personas que yo no solamente le abierto, le abierto la ventana, le abierto mi buen tesoro y sabe que sabe que cuando diezme y ofrenda todas las cosas se arreglan. Levante su mano. Pues hoy es un momento... De en su presencia Que tú das, eso vas a recibir conforme a tu siempre de manera tal que no podrán dudar, Dios, de que tú lo has bendecido en esta semana, desde hoy, Señor. Sus lagares serán llenos, Señor. Sus negocios se llenarán de mercancía. Su corazón se llenará de alegría. ¡Aleluya! Sus negocios se llenarán de clientes. El que no tiene trabajo, Dios le va a proveer. ¡Aleluya! El que le falta algo, tíraselo a Dios en esta semana y Él te va a sorprender. Por aquí, Padre, bendecimos la ofrenda a los tiempos, Señor. Bendecimos a tu pueblo decimos a cada uno de que oye tu voz y atiende el llamado Dios y yo declaro Dios que la bendición de Jehová que no añade tristeza sino la que enriquece viene sobre cada uno de los que a ti te creen, sobre cada uno. siga aplaudiendo para el Rey de Reyes y señores yo quiero que te pongas de pie un momento por favor, un momento, un momento